Agentes de policía de la Patrulla de Carreteras del estado de Ohio se les había informado de un vehículo que transportaba a un niño reportado como desaparecido de Marysville, Michigan y que posiblemente podría estar pasando por Ohio, aproximadamente a las 8 de la noche. Los agentes localizaron el vehículo e iniciaron una persecución a toda velocidad para dar con el vehículo del sospechoso e iniciar una parada de tráfico. Un total de tres patrullas llegaron al lugar para detener el vehículo y ordenar al conductor que se detuviera por completo y preguntar si estaba solo en el auto. Uno de los oficiales, mientras apuntaba con su arma, le pedía al sospechoso que tirara las llaves por la ventana Levantara las manos y saliera del vehículo. Sin dejar de apuntar, los oficiales le ordenaron que se retirara del auto para ser finalmente esposado. Turn away from me, turn away. ¿Qué es tu nombre? All right, go ahead and back up towards us here. Slowly. Turn around. Now back up. Back up. Lo que resultó en el arresto del sospechoso y verificar el auto, poniendo la vida del pequeño a salvo y así llevarlo de regreso a casa. You're okay, sweetie. You're okay. okay. All right. One in custody. We have the okay. we have the daughter. It's okay, I got you, sweetie. Are you hurt? No, you're